del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar la Eucaristía, el gran encuentro con el Señor, el gran regalo, la gran presencia que tiene Él en el medio de su Iglesia. Dispongámonos entonces con un corazón renovado, reconociendo y pidiendo con humildad perdón por nuestros pecados.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 Lectura del libro de Levítico El Señor dijo a Moisés Habla en estos términos a toda la comunidad de Israel Ustedes serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo No odiarás a tu hermano en tu corazón Deberás reprenderlo convenientemente Para no cargar con un pecado a causa de él No serás vengativo con tus compatriotas ni le guardarás rencor Amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas sus culpas y sana todas sus condolencias. Rescata tu vida del sepulcro. ...y te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuando dista el oriente del occidente, hacía parte de nosotros nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos... Así es cariñoso el Señor con sus fieles. El Señor es bondadoso y compasivo. y compasivo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá por él. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia. Y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace el mal, al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina con él dos. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores.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 Por lo tanto, sean perfecto como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor sí, Jesús. Jesús. Debemos reconocer que la relación de Jesús con la ley fue un poco complicada. De hecho, en muchos pasajes del Evangelio se lo ve a Jesús en, en conflicto con las autoridades religiosas eh, de Israel porque lo acusaban de que no cumplía la ley, de que no, no estaba acorde con lo que mandaban lo, los libros sagrados. Y Jesús siempre lo dijo, él no venía a abolir la ley, al contrario, él venía a darle el, el Cumplimiento pleno él venía a mostrar el espíritu de la ley y hoy acabamos de leer un pasaje del evangelio que bueno es complicado a la hora de tratar de entenderlo como una eh, mera ética natural aquí hay preceptos de jesús que contradicen el sentido común ¿no? y nos revelan eh, en nuestra justicia humana ¿Mm? Si te pegan en una mejilla, preséntale la otra. Si alguien te pide prestado, no se lo reclames. Y si alguien te pide que camines con él un kilómetro, acompáñale a dos. Parecería como que el Señor nos está pidiendo algo que va contra la razón o contra el sentido común, o por lo menos nos exige una generosidad que no parece eh, tan razonable. Es que para poder entender lo que Jesús nos pide, tenemos que entender cuál es la motivación que hay. Hay fundamentalmente dos razones por las cuales el Señor nos puede pedir lo que nos pide. Primero, porque Él mismo se, se ha, ha querido presentar en la, en la persona del hermano. Eh, y nos pide que lo hagamos por amor a Él, fundamentalmente. El que, el que desprecia al hermano, me desprecia a mí. Y el que asiste y socorre al hermano necesitado, a mí me socorre, a mí me atiende, eh, a mí me contiene. Por eso, primera, primer criterio para entender esta sobreexigencia que nos hace Jesús con respecto a la ley. Él es el que se pone como exigiendo nuestro nuestro nuestra adhesión y nuestros cariños Lo que hacemos por el hermano lo hacemos fundamentalmente por Dios. Y la el otro criterio que de alguna manera explica esto, es que el Señor nos dice, bueno, lo que hagamos aquí en este mundo recibirá también su recompensa en la vida eterna. O sea, nosotros de alguna manera eh, sabemos que lo que hagamos aquí eh, en este mundo, en esta historia que nos toca vivir, también tendrá sus consecuencias en nuestra vida en la eternidad. Porque, como, como dice Santa Teresa, ¿no? en el ocaso de nuestra vida, seremos juzgados por el amor. ¿no? Y entonces, ese amor que hemos mostrado, esa generosidad que hemos manifestado en nuestra, en nuestra vida terrena, aquí, con los hermanos que, que hemos encontrado, es como que queda fijado, sellado para la eternidad. Y lo encontraremos justamente cuando nos encontremos definitivamente con el Señor. Entonces, esta semana, que, eh, el miércoles próximo, vamos a celebrar eh, el comienzo de la cuaresma, un tiempo de gracia que la Iglesia nos presenta cada año para que revisemos las motivaciones profundas de nuestro seguimiento a Jesús. ¿Mm? La conversión, fundamentalmente, es un volver a mirar eh, con ojos nuevos la, la invitación que nos hace el Señor a seguirlo. Ojalá entonces que lo hagamos así y ojalá que vivamos este tiempo de cuaresma como un tiempo de gracia que aprovechemos para nuestra conversión. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,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 ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso claro, el Señor reciba de tus manos el sacrificio para danza la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa Iglesia al celebrar estos misterios con la debida reverencia te suplicamos Señor que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén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 y quisiste que Él fuera en todo semejante a los hombres, menos en el pecado. Para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él, con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo, sin cesar. Santo es el Señor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 para guiar yo soy consuelo y tu mirar. gloria a Dios consola a mi pueblo dice el Señor Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos entonces que este miércoles comienza el santo tiempo de cuaresma, tiempo propicio, tiempo para que realmente cada uno de nosotros mire con sinceridad, con honestidad su vida, revise las motivaciones y trate de encontrar nuevamente el camino si lo ha perdido y de confirmar el buen camino si está en él. No desaprovechemos esta oportunidad, el Señor nos concede este regalo y ojalá que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 Vivos y vivimos. Amarte es nuestro. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti camino.